hola qué tal queridos amigos un cordial saludo la iglesia hoy celebra la fiesta de san pedro y san Pablo, el apóstol estos dos grandes apóstoles pilares de la iglesia primera queridos hermanos pedro la piedra el primado en medio del colegio en medio del grupo de los doce. y pablo ese gran apóstol evangelizador que va a llevar la buena noticia fuera más allá de las fronteras de judá que va a llevar la fe a todas esas comunidades del Mediterráneo, que va a ser con todo ese impulso misionero, queridos hermanos, el promotor y el impulsor de la fe en los comienzos. Gracias, Señor, por el testimonio de estos dos grandes hombres. Gracias, Señor, por el mensaje, por esa buena nueva, anunciada por tantos hombres y mujeres que, a lo largo y ancho de toda la historia, han dado su vida. Que el apóstol San Pedro, que San Pablo, rueguen por nosotros, intercedan por nosotros. Lo invito, querido hermano, para que al iniciar nuestra oración, nuestra jornada, hoy leemos gracias a Dios, sea hasta la oportunidad para bendecir y glorificar al Señor. Dios nos lo ha dado todo, todo lo hemos recibido del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, pues unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro preguntó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dijo Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo, y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y ni el reino de la muerte lo derrotará yo te haré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra que hará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, que hará desatado en el cielo palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bueno mis queridos hermanos, esta palabra en este día nos lleva a una pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué andan diciendo por ahí? Y qué fácil que es hablar lo que otros dicen. Eso sí, les sobró respuestas. Que Juan Bautista, que un profeta, que Jeremías, que Elías. Bueno, ¿Vale? ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Después de motivarlos a hablar, el Señor los confronta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Qué opinión les merezco? Pedro responde en medio de todos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Que ojalá nosotros también podamos unirnos a esta respuesta de Pedro y con valentía sí, con fuerza podamos decir, tú eres el Mesías, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Que la fuerza testimonial de estos apóstoles nos impulse a nosotros hoy también para llevar a todos los rincones este mensaje salvador. En medio de estas fiestas que estamos viviendo aquí en nuestra región, los invito para que seamos testigos. Compartamos en familia, compartamos sanamente, estemos alegres. La alegría debe ser una alegría fruto de estar en la presencia de Dios. Una alegría lejos de Dios, entre comillas, estas alegrías, lo único que nos van a traer es tristezas, melancolías. que queridos hermanos, nuestra fe, cuidemos la gracia, cuidemos la familia, cuidemos esos tesoros tan grandes que le han costado la sangre a nuestro Señor. Vivamos en familia. Este es San Pedro, vivamos alegres, pero en santidad. Estén alegres, siempre estén alegres, dice la palabra. El Señor los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos, y feliz San Pedro.